Yo quiero saber cómo ha hecho con ese canal tan exitoso. De verdad, me dominicano, ¿no? <risa> <risa> oh, ¡Tom no, Yo quiero saber qué ha pasado con, con ese canal de YouTube tan exitoso. que estamos encontrando? Porque yo veo uh. mucho contenido. ¿vale? Estoy muy feliz porque la familia crece todos los días. Los amo, gracias mis love, mis love lovers. Los amo con todo mi corazón. Eh, y para los que todavía no hacen parte de la familia, es Laura Tobón. Estoy súper juiciosa subiendo todos los jueves material nuevo. Hace poquito me reuní con cinco amigos y armamos el grupo Sin Control. Sin Control somos Sin control. El Mindo, Maleja, claro. Tatán, Zach Morris y Laura Tobón. Oye, yo te tengo un reto. A ver. Pero yo te quiero contar que llevo haciendo retos todo el día. Me comí un litro de leche, hice un montón de cosas. De leche, ¿De leche. De leche, así. Y no estás. No estás malito el sí, estómago. Estoy malo. <risas> o sea, te presto el baño. Ay, <risa> que estoy conteniendo, Ella <risa> no va no, y no me río. Mira cómo estoy sentado. Ay, <risas> <risas> oh, qué pecado. <risa> oye, la. Óyela, óyela, óyela. Hola, amigo, oye la, Oyela. Oyela. La mía marrano. Marrano está ahí. Yo te digo, oye el ¿Qué probabilidad hay de que me cantes un reggaetón en boquinch? Entonces decimos. Oh. Entonces decimos. Uno, dos, tres. Ajá. Y cuando termina el 3 decimos uno. Y si yo digo el mismo número que vos dijiste, tienes que hacer el reto. Ok. No, pero vámonos tijera porque yo soy guerrero. Ok, ok. Espera, espera, tijera. Ay, gané, empiezo yo. Dale. Lau, ¿qué probabilidad hay de que me chupes un arme, chupes un arme, chupes una rodilla? ¡Oye! <ríe> Ay, pero no Gané. Yeah. <ríe> Perdón, decir que él también puede participar. O sea, ¿uno puede decir que no? Pues uno, dos, tres, dos. uno. Está yeah. bien, bien, bien. Te salvaste, te salvaste. Dios mío, me salvé. ¿Qué tan probable es que, que te tomes otro litro de leche? ¿En serio? Sí. Uno, uno, dos, dos tres, tres, dos. Flex. ¿Qué probabilidad hay de que cantes la canción del cover que hiciste en Boquinche? Uno, dos, tres, no. tres. Yes, no. me yes, yes, yes. ¿Qué probabilidad hay en que me cantes una canción de Queen? Uno, dos, dos tres, dos. ¡Ah! Le tocó. Uh, uh. La que tú quieras, mi amor, es un reto fácil. Sí, <risa> okay, pero es que ustedes saben que yo no fui Open English. ¿Te quieres <risa> cantamos juntos? Yo solo me sé con la que crecí que mi papá me ponía como ¿Cuál? chiquito. Pues, <risa> Yo te voy a hacer mi versión Mamá, yo soy un hombre. Puta con Esa es la canción que canta esta mujer hermosa. Que pueden ver en YouTube. There. Allá, toda pueden ver con esto Bebé, muy bien. Me encantaron esos retos, chocalas Te pareció chale. Sí. Yo siento que fue mi pasión. Vamos a copiar mi canal. Es más, te voy a invitar a algunos de Oye, invítame, mi por favor. Oye, pero. Oye, te voy a poner al Tomar mando me en el papel. Te voy a cantar algo. Pero antes de andar y salir de tu vida, y andar solo, ay, quisiera llorar y que Laura me dé un abrazo. Uh, mi amor, eres mi amor. como el paloma más pequeño. Pequeño, soy el, el mini Voy a pensarlo. ¡Hemos ser? descubierto talento. talento! Así que muchachos, nos vemos en un próximo capítulo, ahora tú. Todos Pero ahí pendientes parcero, de los, los parceros. Quiero. Los quiero mucho, mucho, mucho. Mucho, mucho, güerito. Chao, gracias por todo, güey. <risa>